Saludos comunidad biocéntrica En el último vídeo que compartí eh, bueno informé que me iba a tomar unas vacaciones hasta el día 6 de enero aquí en España que es cuando se celebra la venida de los reyes y las reinas magas que es uno de los días en los que se, se reparten regalos de Navidad uh, Bien estoy de vacaciones pero no me he podido estar de compartir con todas y todos vosotros algo que ocurrió en la última sesión de biodanza que fue la, la, la semana pasada y que no es que sea un acontecimiento extraordinario sino que, que, que es muy común en, en, en nuestro hacer que pasen cosas así en las sesiones de biodanza pero es tan hermoso que me, me complace compartirlo contigo porque no deja de inspirarnos a seguir adelante en nuestra misión como facilitadoras y facilitadores de procesos de integración biocéntricos. A veces el camino de facilitar a menudo, el camino de facilitar uh, biodanza y educación biocéntrica, procesos de integración biocéntrico, no acostumbra a ser fácil. Ya lo sabemos, vivimos en un mundo en el que cada vez el contraste de la luz y la oscuridad son cada vez más evidentes. Y entonces, eh, aún siendo lo mismo, la misma expresión de lo mismo, o sea, del amor, porque no existe nada más, debemos posicionarnos. Debemos posicionarnos porque llegaremos al mismo lugar de experimentación que es la vida, pero para asumir nuestros papeles, nuestras misiones, en el mundo, nos posicionamos. Y no para entrar en combate, sino para reafirmar nuestro papel en esta existencia. Aquellas personas que hemos decidido facilitar procesos de integración biocéntricos, tenemos la, la bendición de poder vivir mucha belleza, cuando contemplamos cómo las personas participantes de nuestros grupos van transformando su manera de expresarse, porque en su interior va germinando la semilla de luz que somos, y que muchas veces se ha debido de, de ocultar la propia luz para sobrevivir, porque no nos han enseñado a vivir. Nos han enseñado más bien a sobrevivir. Y sobre todo nos han enseñado a, a sobrevivir como esclavas y esclavos, cuando en realidad somos reinas y reyes nuestro reino entonces el proceso del vivir es experimentar esa, esos dos grandes papeles los de esclavos y esclavas y los de reyes y reinas sabiendo que en realidad nuestra expresión en el mundo es la de ser la de ser y ser libre Libre para tomar tus propias decisiones y para ser en el mundo lo que realmente estás, uh, has decidido ser, no lo que te dicen que tienes que ser por que viene de fuera, que es como un mandato exterior. Entonces, en el proceso de facilitar, cuando las personas están realmente Comprometidas con su propio proceso de autoamor, de autoindagación, de, de asistir a las clases, de venir a pesar de que no te encuentres bien, de que tengas ganas de quedarte en casa y, y, y hincharte de, de comida de Netflix, de películas, de lo que sea porque lo único que quieres es desaparecer y aún así vienes a la sesión de viadanza y es así como semana tras semana vas experimentando que la luz interna y que el amor que somos va encontrando la manera de expresarse en el mundo y el otro día que era la última la última sesión de biodanza pasó algo hermoso que que me emocionó muchísimo, muchísimo. y quiero contártelo porque a veces en nuestro proceso de facilitar las cosas no se ponen tan fáciles porque los grupos se reducen porque si estamos trabajando en acción social, los impedimentos burocráticos uh, pues nos impiden muchas veces hacer nuestra labor. Y, y a veces ocurren cosas que nos desaniman. Pero este vídeo, la intención es que te fortalezcas, te sigas fortaleciendo en nuestra labor. Porque a pesar de que algunas veces podamos pensar que para qué tanto trabajo, para qué tanto tanta dedicación, si al fin y al cabo poco resultado hay, porque a veces podemos llegar a pensar eso, mi deseo es decirte que aunque solo fuera una persona de un grupo, de un grupo de 8 o 10 o 12 incluso, aunque solo fuera una que realmente encontrara ese camino de retorno y llegara a ese lugar donde empezara a mostrar la fortaleza, y el coraje. Desde la delicadeza y la suavidad. Vale la pena estar aquí. Vale la pena. La vivencia que te quiero eh, que te quiero compartir es una vivencia que Rolando Toro la llamó. Uh, curiosamente la llamó y, y tiene un título que, a, que es muy controvertido que se llama Vestir a la Cenicienta, que es probable que la hayas, que la hayas oído también por algún otro nombre, ¿eh? como es cuidar a la otra persona. El caso es que uh, se trata de una vivencia a dos, ¿eh? en la que uh, una persona como cuida a la otra en el sentido de acicalarla, en el sentido de resaltar la belleza que tiene. como Pues la peina, la, la acicala, ¿sí? le pone la ropa bien puesta, ¿sí? la va como, como embelleciendo, pero no con cosas externas, sino con ella misma resaltando su belleza y luego la saca a pasear. ¿sí? Y en ese sacar a pasear, pues, cuando se encuentra con otras personas, como que la muestra, para que la honren. Y esta es una vivencia que Rolando llamó de vestir a la, a la cenicienta. Y entonces, al vestir a la cenicienta dices, uff, ¿no? ¿Cuántas connotaciones tiene esto? Que podríamos decir sexismo y, y podríamos hasta incluso perdernos en este, en este vestir a la Cenicienta. Pero yo quiero traerte el verdadero significado eh, de este vestir a la Cenicienta. Entonces, fíjate que Cenicienta, a pesar de que Walt Disney nos la muestra como una película de... De, de princesitas y de, y, de princes, y de príncipes que te rescatan y todas esas historias. El cuento tiene en sí una gran belleza, si sí, lo vemos desde la perspectiva biocéntrica, desde la perspectiva de la vida, en la cual la palabra cenicienta quiere decir resurgir de las cenizas resurgir de las cenizas como una esclava y resurgir como la princesa y la reina que es en realidad no porque se case con un príncipe sino por ella misma por ella misma entonces cuando se encuentran con el hada con el hada que, que la uh, le, le, le monta pues, el gran carruaje y convierte a los, a los ratoncitos con, con grandes corceles. Que la llevan con un gran carruaje, convirtiendo la, la calabaza con un gran carruaje. Y los ratoncitos con corceles y, y, y, y un vestido que lo habían hecho los pájaros le habían tejido los pájaros, le habían ayudado a tejer los pájaros para la fiesta del, de la corte, la realeza, pues cuando sus, sus hermanastras, o sea, las, las y su madrastra, que son las, los palos en el camino, que están dentro, pues que son la vanidad, el orgullo, eh, la crítica, el juicio, que están representados como una madrasta y como unas hijastras, ¿no? hermanastras, y en realidad están, están dentro. Cuando se la rompen, porque no quieren que vaya a la, a la fiesta, quieren que las sirvan para que vestirlas a ellas e ir ellas a la corte, pues resulta que la hada la, la viste con los mejores, los mejores vestidos que son de estrellas y de luna. Que está dentro. Que son nuestras propias estrellas. Es nuestra propia luz interna. Entonces vestía la cenicienta tiene ese sentido tan hermoso de honrarla a la persona que está allí delante tuyo y reconocer que a pesar que pueda haber escogido quizás o no vivir como una esclava y una sirvienta, no, es una reina. Y es desde ese lugar ¿Dónde surge la vivencia? Y, y nosotros como facilitadoras tenemos la, la gran bendición de mientras están vivenciando, nosotros podemos contemplar. Contemplar porque no es contemplar por contemplar. Es contemplar para gozar y también para discernir dónde hay rigideces, dónde hay, donde hay que incidir más en un movimiento, en otro, en lo que sea. Eso también. Hay las dos vertientes. Me he el jersey que tenía calor. Pues desde ese lugar... Ver cómo las personas que, que vinieron meses atrás con, con rigideces, con dificultades en expresar dulzura, fluidez y flexibilidad, amabilidad. De repente, ¡pam!, ocurre de repente ocurre. Y muestran esa delicadeza en el gesto, como cuidando a un bebé y se entretienen, resaltando las, la belleza de la que tienen delante con unos ojos que brillan y que Potencian el brillo de la otra que está delante. Y esto, solo por esto, vale la pena. Nuestra labor. Nuestra misión. Vale la pena solo por eso. Porque eso no es teatro. Esto es una vivencia. Y semana a semana ocurre la transformación. Y es una transformación que se va cimentando, eclosionando lentamente como las flores que no, nacen, que no salen así, pop, ¿eh? sino que pum, pum, pum, pum, van saliendo, van abriendo, hasta que hacen... Y ahora tenemos la gran suerte que hay estas cámaras maravillosas que hacen estos fotogramas por segundo. Y podemos ver la evolución que a lo mejor es en un mes, o dos, o, o tres incluso, o más. Cómo la planta va creciendo, va formándose el capullo, y, uf, y hasta que. Se, o o cómo del capullo sale de un gusano de seda, o de otros animales, o de otras especies sale una mariposa o cosas así que es realmente espectacular. Tenemos la suerte de que podamos verlo con las tecnologías avanzadas de este tiempo. Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, este es el mensaje que quiero darte hoy, que es fortaleza y coraje expresada con dulzura y con suavidad. Parece una paradoja, pero es así. Vale la pena que tú que te has decidido ser facilitadora o facilitador de biodanza, tocadora biocéntrica, o que aunque no eres facilitadora de biodanza, estás ejerciendo tu... Tu servicio a la vida desde el biocentrismo, en el sentido, no como un ismo más, ¿no? sino como un servicio a, a la vida, donde la vida es realmente la protagonista y donde te ocupas, de verdad, de que así sea. Sigamos, porque cada vez somos más. Y cada vez la balanza se va inclinando. Y... Podemos vivir nuestro sueño dentro del propio sueño. Un sueño hermoso. ¿Te parece? Bien. Pues este es el mensaje de hoy. Sigue adelante. No desfallezcas. Recuerda que la alegría es una... ...característica de lo sereno. <risa> Esto lo dice Lichín. Sí. ¿Lo dice Lichín? Mira, ahora te lo leo. Mira, dice así. El, el hexagrama se llama lo sereno. Y dice... La verdadera alegría se basa, pues, en la condición de que por dentro haya firmeza y fuerza y cuando hablan de fuerza en la china no es una fuerza física de uh, qué fuerte está, que musculatura ¿no? sino que hablan de la fortaleza interior o sea que por dentro la alegría se basa en que por dentro haya fortaleza y firmeza y en, hacia afuera se presenten con suavidad y dulzura y sigue diciendo, en el corazón han de, ha de morar la verdad y la fortaleza, mientras que en el trato, a la luz del día y hacia afuera, debe aparecer la dulzura. Esto es la alegría. Mira tú qué lindo. O sea, la alegría en realidad no es eso que, que pensamos que es, ¿no? De, Expansiones, o oh, es como para afuera, ¿eh? que también, ¿no? Que también. Pero. Más bien es esto: es esta alegría que nace de, de la serenidad, de una fortaleza y una firmeza interior. Teniendo el presente y en el centro de la vida, y que se manifiesta hacia afuera con dulzura y con suavidad. Y esto está muy claro cuando lo vemos, cuando observamos los animales. Ahora que por internet hay tanta información y que tenemos la suerte de, de tener personas dedicadas, fotógrafos, que, que hacen unas grabaciones hermosísimas de la vida de los animales, donde, donde se pasan horas eh, quietos, ocultos, tras disfraces de hojas y de un montón de cosas, y llegan a captar imágenes increíbles de cómo viven los, los mamíferos, los osos, los ciervos, los, los leones, que se tratan y educan a sus cachorros con una suavidad extraordinaria. El otro día vi un, una mamá canguro con su bebé en la panzota, que ya era grandote, que ya era grandote y casi tan grande como ella, y que y bueno, que le daba como unos besitos ¿no? la, el, el, el bebé. Y ella con esos bracitos cortos que tienen. Pues lo abrazaba. Y, y, y una leona que tenía tres o cuatro cachorros por ahí detrás suyo, que iban detrás, pum, pum, pum. Pero había uno que iba adelante que quería ir delante. Y ella con esa pataza enorme, pum, le iba dando para que se estuviera, para que se aquietara y fuera detrás de ella. Y el otro no, el otro delante y ella, pum, con la pata. Y miraba para atrás y veía a los otros que se rezagaban. Y el otro que seguía, seguía, seguía. Y cuando se muerden y están ahí. En fin. Hemos de aprender mucho de la vida. Mucho. Y eso pasa por, por mucha contemplación. Y también mucho silencio. Para encontrar si es que necesitamos las palabras adecuadas para, para inspirarnos en nuestras consignas. Y en nuestro hacer, ¿no? Pero hablando de nuestro trabajo, de nuestro, de nuestro trabajo, no de nuestro servicio. Porque trabajo es una palabra dura, ¿eh? Que viene de la esclavitud. Y no nos interesa. Bien, pues nada... Nos vemos la semana que viene ya con un vídeo nuevo de los cuentos biocéntricos. Eh, espero que hayas iniciado y hayas podido despedir el año 2022 en paz y hayas podido recibir, estés recibiendo este año 2023 con, con fe, eh, con alegría, con... Fortaleza y dulzura. Hasta pronto. Amor y servicio.